Estás en la tarde de la radio, estás en Radio Mix, me quedo con vos y para vos hasta las 4 de la tarde. Pero se viene el momento de ella, se viene el momento de los jóvenes, se viene el momento de las entrevistas en Arroba Joven. Por eso le vamos a dar la bienvenida a su conductora, a Laura Domínguez. Bienvenida a la tarde del magazine. Hola, Lauri. Hola, Karina, ¿cómo estás? Hola, Miri, ¿cómo estás? También ahí, hola. ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal, ¿Qué tal? Todo bien. Hola. Hola Miriam, ¿cómo estás? Lindo verte. Gracias, igualmente, chicas. Acá, Hola. Cari, un día más. Che, qué rápido se pasa la semana, es increíble. Parece mentira. Cuando quiero correr, <risa> ya estoy el miércoles otra vez. Es así, es así. Lauri, te dejo con tu invitada, te dejo en tu programa en arroba joven, yo las estoy escuchando. Da, dale, gracias, gracias, gracias. Hola Miri, bueno hoy estamos acá con, con Miriam Falcón, gracias Miriam por, por concederme esta oportunidad de tenerte presente representando lo que es la docencia, ya hemos estado con otro docente pero de otro nivel, eh, justamente claro. hoy queríamos hablar del nivel inicial, Miriam Falcón, ella una docente, pero eh, terrible, yo te conozco desde <risas> hace mucho tiempo, muy comprometida, y hoy contame, hoy sos directora, ¿no es cierto? Sí, sí. Hoy soy directora de la escuela primaria número 3 acá de Mar de Ostende. Y sí, unos años, ya este año cumplo 30 años en, de antigüedad en la docencia. Así que tenemos unos años de experiencia. De experiencias de aquellas docentes eh, jóvenes, pero de antes, ¿no es cierto? Sí. Lo que estamos hablando. Sí. Jóvenes, pero de antes. Con mucha energía. Sí, la, la conozco Miren Miriam y realmente... Eh, es una energía joven para traer justamente al programa una energía de 30 años. Que la verdad, que el lugar donde toca eh, este, no es porque estés acá, sé que sos así. Trabajás muchísimo y desde el corazón, ¿no? Eh, por eso hoy quería conversar con vos, porque nos tocaba ver a ver cómo se está trabajando con estos peques de, desde, siete, eh, desde siete años a 12, que es lo que transcurre en la época de la escuela primaria, y sobre todo en un contexto como, como el que estás vos, Miriam, también, que tiene comedor escolar la escuela, ¿no es cierto? Sí, sí. Nosotros tenemos, en realidad, alumnos desde seis, de seis años, seis. Eh, primerito, que este año, toda, eh, para nosotros pensábamos, ¿no? Eh, qué experiencia para estos chicos de primero, que cambiaron de nivel, y a las dos semanas... Eh, dejaron de verse para empezar con esta nueva modalidad. Pero ahí vamos, este, Laura, eh, al principio todo era muy como que no, no, creo que no sabíamos para dónde teníamos que ir porque no había nada escrito sobre esto y no Exacto. pensamos que iba a, ser tan no iba a ser tan largo. Entonces, estuvimos primero con los módulos impresos eh, que los papás iban a buscar y después nos encontramos con, con este aislamiento social obligatorio, con un montón de, de situaciones, empezamos a eh, el ensayo y error, sobre ese fuimos trabajando. Y, Exacto. y bueno, y, y, bueno y, y, y como vos decías, nuestra escuela es una escuela de jornada completa, por lo tanto todos los chicos tienen, asisten al comedor. también ¿qué es una trabajando. jornada completa para los que no saben? Bueno, nosotros somos la única escuela de jornada completa pública ¿no? en Pinamar. Eh, es una escuela que tiene una carga horaria de 8 horas. Los alumnos y los docentes cumplen ocho horas. Entran a las 8 de la mañana y uh -huh. salen a las 16 horas. En la escuela brinda desayuno a toda la matrícula y almuerzo a toda la matrícula. ¿sí? Y tiene una orientación en arte. Bien, Esa es nuestra escuela. Bien, y hoy en cuanto a esto, que es un montón de horas, son ocho horas, que los chicos no están en el colegio, ¿no? Que para algunos papás también es muy importante que trasladarse hasta allí por todo lo que también se recibe, más allá de lo, de lo pedagógico y didáctico, eh, también un plato de comida, ¿no es cierto? Pero ¿cómo lo trabajan con los chicos para tener esa contención, a, no solamente a los jóvenes, que son estos peques que, que transponen esta edad? sino también a los padres, ¿no es cierto? Porque tenemos que empezar por ellos para contener también a los chicos. ¿Cómo hacen? Y nosotros tenemos una comunidad que es bastante eh, autónoma, empleados eh, de, qué sé yo, de hotelería, de gastronomía uh -huh. o eh, de la construcción. Entonces, en, en un primer momento tuvimos que hacer el relevamiento de cuál era la situación de cada familia claro, como todo para todo. ver en qué eh, podíamos ayudar. Eh, como nosotros tenemos SAE, tenemos Comedor, eh, enseguida eh, empezamos a trabajar con eso, con Desarrollo Social, que empezó con todas las escuelas, con el reparto de, de, de los quitos, o bolsones de alimento. Sí, eso lo conocemos, sí, sí. Claro, entonces nosotros empezamos a hacer el relevamiento para las familias, que, bueno, como sabrás, pues también cada entrega se suman más familias porque la situación está, está compleja. Y algunas otras familias se asistieron desde desde se hizo este el trabajo con desarrollo social o con red solidaria, eh, pero la idea es que, las, que los docentes siempre traten de tener contacto con las familias para ver, más allá, como vos decís, de lo pedagógico, qué, qué situaciones están atravesando, porque es, es difícil este aislamiento, los chicos, el no tener contacto, ahora un poco se ha liberado, o se un poco que pueden salir, pero al principio estar en casa... Eh, no tener contacto con los compañeros, no tener contacto con chicos de otra edad, de, de, era difícil la situación. Sí, justamente sí. esto de los, de los primeritos que vos decías, ¿no? El empezar a escribir, toda la ansiedad que tienen los primeros y los últimos años, que son los que ya egresan y demás, y bueno, y poner un poquito también el énfasis, ¿cómo, cómo se trabaja con un primerito, por ejemplo? Eh, una docente, para tener el contacto que ni siquiera la docente tuvo la posibilidad de, de conocerlos, porque nos ha pasado sí. a nosotros, ¿no? Sí. sí, nosotros aparte con esta modalidad de las ocho horas, en las dos primeras semanas que no teníamos comedor, los chicos no estaban quedándose hasta las 4 de la tarde, por lo tanto había docentes, por ejemplo, a la docente de teatro, los chicos de primero no la conocieron personalmente, la claro. conocieron a través, a través de videos Ahora en esta contingencia. Eh, nos pasó así con varios docentes, pero bueno, por eso, te, como te decía antes, fue el ensayo y el error. Las señas de primero eh, y de, so, las de unidad pedagógica, que le llamamos nosotros, que es primero y segundo, eh, están trabajando muchísimo con la videollamada de WhatsApp. Pero bueno. Bien. Eh, eh, y dependiendo la característica o los grupos, de uno, dos, tres, hasta cuatro o cinco chicos, que este cara WhatsApp te permite ocho. Y trabajamos con WhatsApp porque el relevamiento que hicimos y en el ida y vuelta es el, lo más accesible a todos, a todas las familias, a todos los padres. Dado que no todo el mundo tiene o no tiene conectividad o buena conectividad como para tener una, una, una videollamada como la que estamos haciendo nosotros ahora a través de Zoom, por ejemplo. Claro. Entonces, eh, o no se pueden descargar la aplicación. O es el único teléfono y por ahí no pueden entender, tener tantas cosas porque tienen más de un hijo. Entonces, eh, en realidad, eh, nuestro caballito de batalla es el WhatsApp. A través de, de, de imagen, texto, audio y video. Eh, es así como están trabajando. Miriam, ¿y vos tenés alguna respuesta de, de cómo se sienten los chicos eh, en esta edad? Eh, porque uno sabe el adolescente está en la edad de la rebeldía, el que duerme todo el día y está la noche despierto, eh, ya conocemos esa parte, los chiquitines son los que están más aburridos, quieren jugar con el amiguito, y esta edad, que ¿tenés alguna, eh, alguna estadística la, de cómo se sienten la, ellos? La primera percepción la tuvimos de parte de los padres, ¿no? igual ahora nosotras estamos elaborando con las chicas del segundo ciclo que abarcarían los más grandes, que vos decís, que tienen entre 9 y 11, 12 años, un formulario, una encuesta específica para ello, y, y en esas cuestiones estamos preguntando. Qué esto, bueno. Para tener más. Pero el primero la primera percepción la tuvimos del padre, en el sentido de que nos manifestaban esto, que con el grande, como le dicen ellos, le costaba un poco más de que se siente, de que tengan una rutina o un horario, como que se habían un poco relajado, ¿no? En cambio, el chiquito, bueno, siempre tiene como más interés y el padre también es más fácil sentarte con un alumno de segundo o de tercero por la complejidad de la tarea para acompañar que la que puede ser de un chico de cuarto, quinto y sexto, si bien uno no está dando unos contenidos complejos para que el padre no pueda acompañar pero no es lo mismo, aparte uno tiene que situarse que las familias no tienen un solo hijo, y por ahí tienen que sentarse con el de primero ayudar a recortar a escribir, a pegar eh, con el de segundo, sí. averiguar con el, ¿me Con el de cuarto o el quinto ver un video que la señor mandó, divino el video, pero hay que sentarse, hay que verlo, hay que sacar las cosas que. Entonces, es como que, eso también fuimos aprendiendo. Ver la cantidad de actividades que mandamos, cómo la distribuimos en la semana, eh, pero todo eso lo fuimos aprendiendo en estos días, porque esa medida de la. Como todas, Miriam. Claro, y esa medida de respuesta de ellos mismos, ¿viste? Y claro, es, eso la... son los que los. yo digo siempre que. Ellos son los que nos enseñan, ¿no? En, en, en respuestas que te dan, son los que nos bajan un poco los decibeles, siempre van a ser los jóvenes y... los que nos van enseñando. Tal cual, y ellos atraviesan igual que nosotros, hay días que tienen más ganas de trabajar, hay días que tienen menos ganas de trabajar, lo que sí creo que cuando terminemos vamos a encontrarnos con un montón de, de contenido producido por ellos, que a veces no, que nos sorprenden para bien, ¿no? ¿Qué sé yo? Por ahí les pedís que armen un video de algún contenido o algún proyecto y la verdad que se preocupan y se ocupan, que los que no lo hacen es porque algo pasa y bueno, veremos cómo hacemos, pero um, audios maravillosos de relatos, de cosas, o sea, ellos también pasan momentos, hay, ganas que tienen, hay días que tienen ganas y hay días que no, porque es normal, imagínate, si nos afecta a nosotros, que más o menos sí. entendemos por qué estamos en esta situación, ellos que son chicos, es un tema. Me... Me imagino, también las tareas que sean un poco amenas para que ella la vayan sobrellevando, creo que debe estar claro. formado por ese lado. Sí, sí, sí. Por eso, el desafío del docente es ese, que es el que más tiempo te lleva. El docente también, la producción de contenido, qué le mando, cómo se lo mando, que el video no sea muy largo, que no sea muy pesado, si lo tiene que descargar. Eh, ¿Viste? Sí, y aparte con esas cosas que nos hemos encontrado todos eh, eh, los padres y los docentes también eh, de, de las cuestiones de que no tienen, es lo que vos decías hoy, ¿no? Ser un poco cauta con aquellos niños que no tienen conectividad y me parece genial el tema del WhatsApp porque más allá de eso, eh, otra de las cosas que hablábamos el otro día con el tema de los jóvenes, hay quienes manejan mucho la tecnología pero no saben la parte de administración, por ejemplo usar claro. Excel, usar Word, entonces claro. también hay que tener cuidado en esta historia. Con... Sí, porque en realidad esto nos atraviesa a todos, a los docentes, claro. a los padres, a los alumnos. Entonces, eh, bueno, vos también sabrás que tenés hoy un relevamiento para allá o para mañana. Y hay gente que, que sí, algunos docentes que se les rompió la computadora, que solo se manejan con el teléfono, que también... Eh, le, estamos igual atravesados que, que las familias entre la, la conectividad la, la falta de dispositivos es, eso nos encontramos ¿no? eh, casi todas mira nosotros tenemos eh, reuniones periódicas con las inspectoras y es como, como un común denominador la otra vez tuvimos una reunión con las con las directoras también de, de secundaria lo de la conectividad o de los dispositivos que tienen las familias o dispone es un, den, un denominador común Digamos, eh, hay familias que no tienen compu, no tienen tablet, solo tienen un celular, o dos celulares. Exacto. Y sobre eso tienen que trabajar todos los chicos. Y entonces es que, uno, claro, que uno tiene que tener en cuenta a la hora que hace la propuesta de trabajo. ¿no? Claro, lo, bueno, lo bueno es que los chicos también van, obviamente esto se va día a día, vayan logrando los contenidos, obviamente van a lograr los contenidos como si están en la escuela. Pero también... Eh, sí. que veo, lo que observo, eh, que ellos necesitan justamente, hoy tuve una reunión con el grupo mío, necesitan el contacto, el sí. estar de cara a cara, eh, eso es porque más allá como vos decís, nosotros y la frustración del adulto se transmite a las frustraciones de ellos, son las frustraciones sí, de ellos, ¿no? Sí, sí, es, mira, nosotros algunas cuestiones que fuimos probando nos dimos cuenta, por ejemplo, con los más grandes. Eh, también que eh, nosotros al tener ocho horas de disponibilidad para trabajar con un solo grado es otra otra posibilidad que tenemos a favor ¿no? es más amplio es más amplio pero por ejemplo nos dimos cuenta que si les dabas más de un área ese mismo día eh, respondían a por ahí, a la primera que mandaste si mandaste primero práctica de lenguaje ya por ahí la tarea de matemática no la miraban o no la de plástica entonces ahora con los más grandes se hicieron días eh, el, tal día entra tal profe al grupo y ahí trabaja, no sé, plástica y, y educación física. Tal día entra tal otro y solo trabajamos la... Y empezamos a tener mejor respuesta cuando se organizaron yeah. los horarios. Eh, con primer ciclo, eh, la videollamada, los chicos la esperan. esperan. Que la esperan. Seña la seña las señas van rotando la conformación de los grupos, fijándose que todos en algún momento se vean. Entonces... Y al principio, las primeras videollamadas, ahora fueron más de encuentro que de trabajo de un contenido, ¿no? Ahora no, ahora ya ellos saben, por ejemplo, eh, hoy la seño, Roxana me va a llamar y vamos a trabajar con dados, que la seño es de primero, ¿no? Entonces, bueno, ellos se preparan, esperan, saben que con la seño O con el equipo de letras. Este, pero al principio, las primeras llamadas fue de, de emocionarse, de ver al compañero que hace mucho que no lo veía, ¿viste? Esto que volverse. el el verse... Te extrañan. Y bueno, es que eso yo creo que, que, es que, que eso es lo que tienen que trabajar también, eh, como docentes tenemos que fijarnos en eso, ¿no? Trabajar sí. las emociones de los chicos, porque a veces sí, sí. En, el, en el quehacer del día queremos, esto no solamente para esta etapa, creo que nos va a quedar un buen aprendizaje como docentes viviendo toda esta, sí. esta etapa que estamos sí. viviendo, no me cabe ninguna duda, creo que vos debes pensar más o menos como yo, Sí, y sí, ver sí. las capacidades diferentes de los chicos, las diferentes formas de trabajar, y las emociones de ellos ante una situación. Eso me parece fantástico que se haya podido tomar y que lo hayan podido hacer, Miriam. Sí, y aparte el desafío de Laura va a ser a la vuelta, porque eh, vos sabés que has trabajado en inicial con los más chiquitos, ¿cómo haces para decirle a un chico que no te bese, que no te abrace, que cuando estemos en el patio? Va a ser todo un desafío para nosotros el reencuentro, y va a ser todo un desafío eh, de todo lo que venimos trabajando, que vamos a, a dejar y potenciar ¿no? de esto bueno que... Porque como todo hay cosas buenas y hay cosas malas, pero uno tiene que rescatar lo bueno, lo, que, lo positivo, lo que pudimos lograr a pesar de... Porque no hay nadie que nos diga nada. Bueno, vos, lo, vos también lo sabés. Es, te van diciendo una cosa, después te dicen, prueba con la otra. Y así vamos todos. Van aprendiendo los chicos y vamos aprendiendo nosotras. La verdad es que en esto estamos, creo que... No vamos a salir No creo que las docentes salgamos igual Que seamos las mismas que éramos en marzo De eso estoy segura Porque nos enfrentamos a un montón de cosas Que no, no, no, no, no, no, no, nunca lo habíamos pasado Y fue Es una capacidad que tenemos No es por autoalabarnos como docente Pero una capacidad que tenemos La de reinventarnos La de buscar la creatividad Totalmente. La de tener, una, de tener un lápiz y papel Y hacer milagros eso es una característica nuestra de los docentes. Entonces, otra vez. Y de, la nada sacar, sacar, y de la nada sacar algo para que los chicos estén bien y se puedan llevar una sonrisa, que es lo principal. Tal cual. Totalmente de acuerdo. Así que. Bueno, Miri, para. Sí, decime. No, no, no, estoy de acuerdo con eso. Que decía. Bueno, yo para, para terminar, un poquito no entretenerte más. Y bueno, que ya estamos hablando de estos pequeños. ¿Qué mensaje le mandarías vos a todas las docentes? y sobre todo a los niños que te puedan estar escuchando o que te escuchen en algún momento, te vean por, por Face, este, en este momento que estamos pasando. mira el mensaje es, es un agradecimiento inmenso, porque de mi docente no tengo nada para decir más que gracias por el compromiso que, que han adoptado. Eh, me consta día a día, eh, hace un ratito antes de, de, de hablar con vos, estaba terminando de, de chatear con ellos por una con un relevamiento que tengo que hacer, y la respuesta es inmediata, no, no tengo problema, estábamos trabajando también con seguimiento de alumnos, y ahí me van llegando las cosas que tenemos que tener en cuenta para ver cómo, cómo, cómo ayudamos y colaboramos, así que yo, inmensamente agradecida del compromiso y la responsabilidad que ellos tomaron en esto, y a las familias también, porque ellos también están en esto que es nuevo, y que no bajaron los brazos, que, que es más, eh, demandan, ¿entendés? Demandan, eh, si ellos al principio no sabían cómo era la onda, y decían, eh, hay más tarea, cuándo hay que entregar, hay que llevarlo a la escuela, es decir, esa cosa de, de asumir la responsabilidad, de que aunque no estuviéramos en contacto físicamente, seguíamos siendo una escuela virtual, pero seguíamos siendo una escuela, y el compromiso de la Así que yo... Ahora decía, y los chicos, ni decirte, porque los chicos son maravillosos, se, sí. se bancaron estos más de 70 días de no salir al patio, de no ver a sus compañeros, de solamente tener el contacto a través del teléfono, de cumplir con las tareas, eh, asumir ese compromiso, esa responsabilidad, saber que tienen que hacerlo, y esperar la devolución ansiosa del docente. Así que ellos, un abrazo, un beso inmenso, porque la verdad son, son nuestros genios. Sí. Así que... La verdad que ellos son los, también un aplauso enorme a, a todos los chicos, desde los más chiquititos a los Tan más bueno. grandes, sí. porque uno razona y va comprendiendo, pero realmente los jóvenes hoy en día, en este momento que estamos, son los que se llevan el gran corazón de poder estar sí. y, y convivir con la familia, que no es menos, ¿no? Que no es eh, menos, sí, sí. Que, que no es menos, porque sí. generalmente o las mamás trabajan, los papás trabajan, y hoy en día están con ellos o los papás que están trabajando, ellos quedan solos en la casa porque no pueden salir. Así que Tal cual. obviamente comparto con vos desde mi corazón un beso enorme a todos los chicos de primaria, por mi intermedio tuyo, eh, a esos chiquillos de 5, 6 años hasta 12, y que sigan metiéndole para adelante. Tal Miri, cual. gracias por habernos acompañado en Arroba Joven. Ya los jóvenes aparecerán, realmente estamos nosotras que representamos a los jóvenes y le tiramos para arriba. Sí, obvio. Obvio que sí, siempre esa juventud que es la totalmente, que nos caracteriza a los sí, sí, docentes. Joven. Obviamente. ¿o no? sí, sí, bueno. Totalmente, sí, sí. Si tenemos que estar arrastrándonos en el piso, estamos todavía. Con la edad, allá vamos, a hacer <risas> Exacto, bueno Miriam, un millón de gracias. No, por pues nada, gracias Un beso Laura. Un beso enorme. enorme. Un beso enorme. Y bueno, y así nos vamos de arroba joven, y volvemos con Karina Villa. Acá estoy, acá estoy. <risa> acá estás. Hola Karina, ¿volviste? Estaba atenta, ¿viste? Estaba atenta para... porque la verdad es muy interesante y... y esto que hacen los maestros, no adaptarse a cada situación me parece maravilloso, y, y claro, que, cómo se vuelve a las aulas, ¿no? Algo que rescaté, esto de, de los abrazos, de los besos, que los chicos, la verdad que creo que la están llevando re bien, re bien, gracias a los padres, gracias a los docentes, que se ve que le están inculcando todo esto, ¿no? En la situación que vivimos, eh, en cada encuentro y ellos es como que hablan más, de, y se cuidan más que los adultos, mirá, respetan más la cuarentena. Totalmente, hoy casualmente tuve con uno de mis grupos un, una reunión así para ver qué les pasa, cómo se sienten, simplemente para estar, ¿no es cierto? Y, y sí, me decían que ellos se cuidan, que no, no salen, que por ahí van a caminar con la mamá y vuelven y se quedan en su casa, y bueno, eh, por cuidar a sus abuelos, quizás algunos chicos vivan con los abuelos y realmente no salen porque tienen, saben que tienen que cuidarlos, muchos te dicen, estoy aburrido, ya hicimos de todo, eh, realmente hay muchas opciones, por eso digo, mi corazón eterno a los jóvenes porque se la están recontra, recontra, bancando, ¿viste? nosotros vamos a hacer los mandados, Karina, aunque sea, vos vas a hacer las notas, yo me voy a hacer los mandados, venimos, tomamos los recaudos, pero es como que ellos están... Es duro lo que se transmite, ¿no? Además de la ansiedad nuestra. Y eso es verdad, cómo volvemos a las, a las aulas, el abrazo. Lo lindo, ¿no? Eh, lo es. lindo es que los, los jóvenes están pensando en los adultos mayores, en nuestros abuelos, y, y rescatamos eso, porque el otro no nos es indiferente. Totalmente. Preocupa el otro. Y creo que esta es la enseñanza que nos está dejando esta pandemia, ¿no? que no, acá no se trata de salvarse uno, es cuidarse uno para cuidar a todos, y todos para cuidarme a mí. Así que me yo parece creo, fantástico el mensaje. Yo creo que es así, y bueno, sobre todo sigo sosteniendo, revalorizar en cada área y en cada nivel, los docentes, cómo están trabajando, ¿sí? Eh, como dijo Miriam recién, como dijeron el otro día con los adolescentes, eh, la verdad, también un gran y enorme abrazo a ellos porque, porque no bajaron los brazos, porque están probando continuamente y eso es, es emocionante. Yo, o sabes que amo la docencia con el corazón y bueno, y ver trabajar de esta manera, ¿cómo, cómo trabajamos, yo también lo estoy haciendo todavía, es maravilloso cómo no se bajó los brazos y cómo se prueba con el ensayo y el error. Y por el otro y porque sabemos que todos nos estamos cuidando. Así que mil gracias Karina por este espacio. No, por favor, gracias a Arroba Joven, gracias a vos, a, a esta flamante conductora de Arroba Joven, que todos los miércoles nos brinda algo lindo para compartir con en familia. Muchas sí, gracias, Lauri. Seguimos aprendiendo, Cari. Es así. <risa> <risa> Un no, abrazo. Chau. Una abrazo chau, Chau, chau. Laura Domínguez, acá en la tarde del Magazine con Arroba Joven, con vos y para vos, último tramo de mix, ya venimos y nos despedimos, no te vayas.